La empresa nacional de electricidad ENDE y Electrobras de Brasil suscribirán el contrato del estudio de planificación y estudios técnicos preliminares del proyecto de interconexión eléctrica. La firma del contrato se realizará este viernes 15 de marzo en Sao Paulo, Brasil con la participación de altos ejecutivos de ambas empresas eléctricas. Esto con el objeto justamente de vincular ambos sistemas eléctricos, de lograr la integración eléctrica entre ambos países, lo que nos va a permitir, por supuesto, a nosotros eh, enviar eh, la electricidad desde Bolivia, exportar electricidad a partir de los proyectos que vayamos desarrollando. Eh, ustedes también saben que ya tenemos un estudio que se está desarrollando es el estudio acerca del potencial hidroeléctrico en la cuenca del río Madera y los afluentes del río Madera. Este estudio tiene el propósito justamente de, de, de identificar en qué lugares de la cuenca del río Madera eh, se pueden desarrollar proyectos hidroeléctricos. Rodríguez precisó que el desarrollo del estudio durará 15 meses y establecerá cuáles son las líneas de interconexión que deben construirse entre Bolivia y Brasil, su impacto ambiental y la relación de los sistemas eléctricos de ambos países. El estudio tiene un costo de 704 mil dólares, de los cuales 400 mil es un aporte, es una cooperación técnica no reembolsable del BID. Y el restante estamos, eh, nos estamos dividiendo entre Electrobras y ENDE para cubrir eh, el costo total del estudio. La empresa o el consorcio de empresas consultores que se ha dedicado está que es una empresa argentina, MRC Consultores, que es una empresa española, y la Universidad de Comidas son las tres empresas que se han presentado y van a desarrollar este trabajo. Estudios similares para la exportación de energía se realizan con los países de Paraguay y Perú, con el financiamiento de la CAF y el BID respectivamente. Thank you.